Si no quieres perder a un hombre, nunca le digas estas cuatro cosas. En muchas ocasiones nosotros cometemos muchos errores a la hora de tener pareja. Hoy vamos a hablar concretamente de aquellas actitudes que una mujer hace, emprende y dice que hace que el chico de sus sueños se vaya de su lado. Naturalmente siempre en este canal hemos tratado la manera de aspirar a una relación sana contigo misma y no dejar de lado esa necesidad imperiosa de vivir para ti, pero también tenemos que entender que también debemos hacer un esfuerzo por vivir bien una relación con alguien a quien queremos atesoramos, porque está muy bien aprender a soltar, está muy bien aprender a valorarse, pero también está muy bien saber valorar a la otra persona, querer a la otra persona. Hay momentos en la vida que hay que soltar y otras que hay que conservar, sostener y retener. Y en este caso, este video es justamente para esos temas. Hoy quiero explicarte o quiero decirte aquellas cuatro cosas que jamás, nunca le tienes que contar a un hombre. Te voy a contar un par de experiencias que yo tuve alrededor de este video en torno a cómo vamos Desenvolviéndonos en este video y vas a descubrir algunos ejemplos que te voy a dar para que entiendas por qué no decírselo a un hombre, porque si no, él va a terminar yéndose. Lo más triste que te puede pasar es dar con una persona, con un hombre que te ama, te valora, te aprecia y te quiere con todas sus fuerzas y perderlo, perderlo porque tú tuviste algo que ver en eso último. Así, si estás lista y antes de empezar, quiero pedirte que me dejes el emoji de un corazón Amarillo, en los comentarios de esta manera sabré que este video te encantó. Y lo que es más, suscríbete y ve otros videos que te voy a dejar en las tarjetitas a medida que veas este video. Así que sin más, sin más, suscríbete y empecemos. Es importante entender entonces que cuando uno, cuando tú como mujer te das a la tarea de realmente valorar a un hombre, también tienes que entender que ciertas cosas no las debes decir, no porque estén prohibidas, sino que en un contexto en concreto pueden romper, pueden crear un total pandemonium en donde la atracción que él pueda sentir por ti se vea lesionada, se vea deteriorada. Por lo tanto, tú tienes que tener mucho cuidado sobre lo que le vas a decir a un chico para que la atracción no se rompa ...y el compromiso no se vea agrietado. Por supuesto, da igual lo que tú le digas a un hombre... ...cuando él está realmente comprometido contigo pues para él todo será ganancia. Y por supuesto, con esto no quiero decir que tengas que restarle romance a las relaciones cuando realmente vale la pena que la relación tenga su romance, tenga sus ratos de jocosidad, momentos de pasión. Pero hay ciertas cosas que según el contexto no se deben nunca decir. Por eso, por eso te voy a dar contexto. Te voy a dar contexto de las cosas que tú debes eh, Saber hacer y cuándo decirlas y cuándo no decirlas. Por supuesto, decirle a un hombre, eres mi media naranja, yo sin ti no puedo vivir. Por supuesto que está bien, dependiendo del contexto. Así que aquí va la primera cosa que tú nunca le debes decir a un hombre según este contexto. Número uno, te necesito, no puedo vivir sin ti. Según el contexto, esta palabra nunca o esta frase o, esta, o este enunciado jamás lo debes decir a un chico cuando él te está pidiendo tiempo, cuando él te dice que no sabe lo que siente por ti, cuando él dice que su expareja lo buscó. Esta frase jamás, nunca se la debes decir en la siguiente situación, cuando él... Quiere terminar contigo o cuando él te está pidiendo tiempo. Y tú me dirás, bueno, en este contexto de cosas, él ya se está yendo. Él ya realmente no, no desea nada más contigo. La verdad es que cuando tú manejas muy bien las situaciones, cuando tú puedes portarte como una mujer completa que no necesita de él, él retrocede, siente esa sensación de que te puede perder y al final decide quedarse. Pero si tú, lejos de dar esa imagen de mujer independiente, capaz de vivir sin él, das la imagen de una mujer necesitada, eso que tú le estás diciendo va a hacer que él termine por irse más y termine por asentar la decisión de alejarte. De alejarse de ti, perdón. Por lo tanto, en este contexto en común, nunca le debes decir a un hombre, te necesito, no puedo vivir sin ti. Está muy bien. En el romance está muy bien cuando están haciendo el delicioso, está muy bien cuando están en, plena, en plenas nupcias o, por ejemplo, están casándose. No hay, nada de, no hay nada de malo en eso, porque una relación no se sostiene de la retórica, se sostiene del compromiso y de las decisiones racionales que se toman. Así, vamos con la siguiente cosa. Número 2. No puedes ir con tus amigos. Una mujer que de alguna manera restringe la libertad a un hombre es una mujer que por definición es tóxica. Y no es algo que valga la pena hacer porque al final te vas a castigar tú misma. Pero, por supuesto, existe algo, existe la situación, la situación particular. Naturalmente, esta frase jamás nunca se debe decir independientemente del contexto en el que sea, porque estás restringiendo la libertad del chico con el que estás. Pero, pero, pero tienes que entender esto. Si tú sabes que tu novio o esposo, al momento de irse con sus amigos, sabes que va a ir a un table dance, sabes que va a ir a un nightclub, sabe, sabes que se va a ir con las chicas de la vida alegre, ¿Qué sentido tiene que estés emparentado con él si sabes que él todavía sigue frecuentando lugares con otras mujeres? Lo más sensato y lo más correcto y concreto acá es sencillamente... Dejarlo ir es sencillamente terminar con él porque es una actitud totalmente lesiva a la relación. ¿De qué te sirve decirle a un hombre no puedes ir con tus amigos cuando sabes que inequívocamente lo terminará haciendo? ¿De qué te sirve si tú le restringes libertades y al final él a tu espalda lo va a estar haciendo? Por lo tanto, si tú tienes conocimiento y sabes muy bien que este chico con el que sales ineludiblemente va a terminar yéndose. Con las chicas de la vida alegre es mejor que tú termines y cortes por lo sano con él. Tercer punto, tercera cosa que jamás le debes decir. Ella es más bonita que yo. Muchas veces las mujeres tienen muchas más inseguridades que los hombres y eso en eso te doy la razón. Uno de hombre, la única inseguridad más simbólica que tiene es el tamaño de su miembro. Más allá de eso, pues es raro que un hombre sea inseguro sobre otras cosas, más que, este, que esta parte de su cuerpo. Pero las mujeres tienen muchas inseguridades. Su estatura, el tamaño de su nariz, el tamaño de su frente, su pelo, sus piernas, la textura de su piel, sus manos, sus uñas, sus ojos, su boca... Tienen una cantidad de inseguridades que están asociadas a un montón de cosas y generalmente llegan a sentirte, sentirse tan menos validadas que cometen un error garrafal y es llegar a compararse con otra mujer. Y te voy a dar un ejemplo. Sin ánimo de ofender, por supuesto, y por favor, quiero que te quedes con la esencia del ejemplo. Hace como tres o cuatro años, tal vez, yo... Conocí de ojo a una chica que llegó un día a un centro de entrenamiento Yo estaba haciendo un poquito de ejercicio y ella entró La chica era para mí una diosa, era muy bonita, muy hermosa, muy muy hermosa A pesar de que físicamente ella era muy delgada, escuálida, casi casi que sin nada en ninguna parte Es decir, tú la veías y es que realmente cuando se ponía la licra era casi una tabla ¿Por qué? Porque no tenía muchos atributos, pero para mí esa mujer era lo más bello que había visto. Yo de verdad soñaba con algún día que fuera mi novia, cosa que jamás pasó y que jamás va a pasar, por supuesto. Pero en ese contexto de cosas, para mí era una mujer increíble. Paralelamente, yo en esos tiempos estaba saliendo con una chica que era un 90-60-90, era un una mujer que tenía un físico espectacular, pero ni aún así... Me quitaba el chip, no se me quitaba el germen de querer algún día estar con esta otra chica de la que te hablo. Su físico era impresionante para mí. Quería estar con ella, quería sentirla, vivirla, tocarla. Lamentablemente nunca se pudo, pero al final lo que quiero decirte es esto. Ella me gustaba por completo. Sus ojos, su pelo, su, su rostro, su boca, sus curvas, todo. Al final cuando un hombre te ama, te va a amar como un paquete completo. Jamás te va a amar por tus partes, te va a amar por todo lo que tú eres, va a amar el todo que te compone y no las partes que te constituyen. Por lo tanto, nunca le digas a un hombre que otra mujer es más bonita que tú. Número 4. Y contexto. En este punto me topé con una mujer que era alguien bastante conflictiva y por lo tanto siempre me andaba repitiendo de que yo algún día me iba a iba, ir de su vida. Me decía: Te vas a aburrir de mí, no te voy a gustar y algún día me vas a dejar por otra persona. Yo sé que lo decía porque estaba esperando que yo le dijera, no, hombre, que yo sí si te quiero, yo sí si estoy contigo en, la, en, en las buenas y las malas. Ella esperaba que yo la convenciera de lo contrario. Sin embargo, el mensaje que ella me entregaba a mí era, vete, vete, vete, porque va a ser aburrido ser conmigo. Y al final de cuentas insistió tanto y tanto y tanto con eso que un día me aburrí. Le dije, ¿sabes qué? Está bien. Si tú quieres que yo me vaya, pues yo me voy. Al final de cuentas, lo, lo, que, lo que el cliente pida es lo que se le da. Al cliente lo que pida. Entonces, nunca cometas este error. Puede ser que para ti el victimismo sea un poquito romántico y sientas, ay qué lindo, él se va a esforzar por convencerme de que no y me va a decir cosas muy lindas de que se quiere quedar conmigo. No, en muchas ocasiones uno debe ser capaz de decir las cosas sin llegar a buscarle el lado romántico a esas palabras. Es mejor que tú le digas que contigo la vida va a ser hermosa y bella y con sus con sus, con sus sus vueltas, con sus altibajos, pero al final no le estés diciendo a un hombre que él va a terminar aburriéndose de ti. Así, espero que este video te haya gustado y me dejes el emoji que te pedí al inicio de este video. Y te suscribas, actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video de first Y comparte este video con todas las personas que tú crees que lo necesitan. Este fue tu amigo Marco y te dejo otro video al final de este. Un abrazo.